Buenos días, tarde o noche. En esta ocasión he traído un nuevo paquete que me compré el 11 del 11 y ahora que vengo a, eh, vienen a llegarme. Aquí tengo, lo primero que voy a abrir es una, es, es como esto, pero para poder de encima. Sí, sería una manta, se dice. Una de estas, no tan grande, porque son cosas pequeñas, había de más tipos y estilos que se podrían poner aquí. Como se dice para ponerse encima y, y que como, sí, como guías para que el agua se fuera hacia los lados. Pero para mí esto es más que suficiente. Necesito más y para que no me siga dañando como ahí. Pero eso no fue yo. yo fue que dejar y en mi mesa. Y a veces yo lo pego, pero no lo pego lo suficiente tiempo para que se dañe. Pero para evitarlo aquí también tiene un imán creo. No. Así hay una semana ahí no bueno, son tan fuertes, pero haces un para agarrar tornillos y tuercas Digamos con... que son... Toma corriente Toma corriente no, bueno, sí Pero están sueltos Bueno, la caja le, le dieron una paliza A ver... Esto es porque yo había hecho unas regretas que... No, eso no aparece aquí yo me hice una regleta una vez Y quería una regletas más grande Para ponerme en la mesa de, Es decir, esto es tan barato que Mira, en vez de cobrarme unos 50 de ellos Y así, hago lo, y así lo uso como lo, para lo que lo voy a usar Que para hacerme una regleta con, Son cuatro posiciones En esta caja Tengo dos puentes Que me compré Que son para usar la si es esta es de 3 creo que se me ocurre más el cable que con que le estoy usando a un 9 12.6 a 3 ampere eh, y si litio battery charger es decir, un cargador para la batería de litio de 12 si de 12 v eso quiere decir para baterías como esta que duraba mucho para cargarla esta, esta sería como este es el 3 Sí, este es de 3 ampel, pues era para ganar esta batería. Si cuando no la batería de ese tipo, y este otro que es de 12, no de 10 a creo que es sí, que vino con un, unos un conectores. 2 el otro vino de soldado, qué bien calidad, ah, el mismo tipo de conector. Y este 10 ampel, lo mismo. Este es para la batería modular que hice para cargarlo. Si sí, debería ser de 9, creo, pero la batería sí, de 9 para que carguen 500 mil cada celda más o menos por ahí serían los cálculos no exactamente no me recuerdo ahora mismo pero por ahí irían entonces me compré estos cargadores 7 para la, la batería modular y este para batería individual. me compré otro también pero mira, este otro es pues de 9 para a ver si quiero cargar alimentar cosas a 5 voltios y quiero hacerlo, hacerlo con batería, entonces compré este pequeñito si de, Yo digo 9, pros es de 8.4 Que es una batería de 2 celdas Y yo tenía una yo tengo una batería de 2 celdas por aquí entonces, cuando, Si tenía una, la usé Y como se descargó, la cargué más o menos como pude Y la guardé Entonces aquí Este no sé qué es, no, no, no. Si la caja no me dice nada y como te empacado, que pueda hacer si sí, mayormente para lo que me compré, fueron cosas para hacer más proyectos. Okay. son, ah, estos son, sí, me compré este tomo corriente, pero tengo cosas que necesitan una toma de esta, como este cargador que es europeo, pero funciona 110 también. Entonces, para conectarlo también conexiones de 3 puntos o conexiones diagonales de 4 puntos. Sí, es como este que tengo, este adaptador Pero en formato de toma corriente Creo que este soporta 1.16 A, Como no necesitaba dos Lo que me voy a hacer es sí. Voy a hacer una regleta para abajo de la mesa Para conectar todas las cosas que tengo Y después me voy a hacer otra porque tengo una encima de la mesa Ahí, tomar una foto para que vean Que ya hay cuatro cosas conectadas Y no puedo conectar nada más Entonces voy a eh, hacer una regleta más grande también cuando aquí en la electrónica no hay que conectar algo para allá ni, ni para allá sino tenerlo ahí y que poder conectarlo ahí todo eso y no tener todo regado sí. esto este video va a ser largo porque son muchas cosas para hacer futuro proyectos y me sirve a mí este video como un recordatorio ¿Eh? ah aquí me compré y si lo de sonop siempre en un, empaque, un empaquetado bien protegido aquí tengo tres cosas que son esto es un módulo, es eh, así, son como los de 5 voltios que yo siempre uso, pero este, este puede manejar hasta 24 voltios, creo que ahí lo dice, ¿Lo dice, la si la lo dice pero este puede manejar hasta 24 voltios, este es el nombre, ese es este, también me compré esto, esto es un ejemplo para yo no estar haciéndole a mi Alexa cualquier cosa, que si estos son pulsadores si yo voy, yo por ejemplo quiero que, que ocurra con la mesa, le doy al pulsador que ocurra, el pulsador, ocurre. El pulsador a, bate, a, pi, a batería que se conectan a internet es un ejemplo, yo le puedo, también te lo puedo poner en la pared hacia la parte de atrás Entonces, yo le el control solamente y esto te lo pones en la pared lo y lo dejaría ahí en la pared y si, y si lo quiere nomás, lo le pegaría esta pues batería ahí así, una pulsada ahí le doy hace una cosa, le doy aquí, hace otra, otra. tengo 6 tengo botones en total ahí y esto es para el cuadro. Bueno, ya que voy a hacer un toma corriente, voy a ponerle un zone off para que mida. Este es un zone off Origin. Entonces, los nuevos lo zone off que usan los eh, lo ESP32, que son mejores para almacenar datos. Esto lo a poner en el cuadro. Y el del cuadro, me lo voy a traer para el cuadro y lo voy a poner debajo de la mesa para monitorar lo que yo consumo aquí en la mesa. Tengo todo esto, todo, toda la electrónica funcionando y el y este bata en el cuadro de mi casa que también tiene resistivo es resistivo. Es resistivo, no usa una bobina para medir la potencia, es decir, la corriente. Esto es un, esto puedo meter el cuchillo. Es un, es un disipador que me compré para unos leds creo que fue. Ahora mismo no me recuerdo también. Tengo que buscar en los archivos. Es un disipador para unos leds. Eso sí, otro no seguro que son para para unos leds Ahí tú. Que será si sí, sé que me compré, pero no sé dónde están. Cada cosa para que me llegue esto, esto es una fuente de 5V. Y si tengo una de 12, tengo una de 12, una de 20, tengo dos de 12, una de 5 amper y una de 30. La de 5 no da los 5, funciona como 3A máximo que me da de potencia para usarlo. Entonces, también compré de 5 porque siempre hay muchas cosas aquí en la mesa que necesito 5V y necesito que tengan mucho amperaje para poder manejarlo. Y esta fuente me sirve para eso. Esta es de 5 volt 2 a Suficiente, creo que. ¿Cuánto es en potencia? 60, ah, en el nombre está 60 watts de potencia. Esta fuente de maneja. Aquí, entonces seguimos. Estos. Ah, estos son unos. ¿Cómo se Este eh, si no número Conectores T30, creo que se dice. Ah, no, estos son. Estos son conectores para. No está el... ¿Cómo se dice? Yo tenía uno para... No, no, no lo tengo aquí eh, Cuando yo conecté mi... Es decir, el sono, pues sin neutro Que está en mi toma corriente lo, el, Es decir, la, el tipo de conector que o usaba me gustaron y también encontré este tipo son unos conectores, pues hacerse los 110 No tiene que estar amarrando el cable, poniendo cinta sino directamente tú coges uno de estos Y quieres conectarte el cable que conecta la entrada Y ahí y estas son dos salidas Tú levantas esto aquí, mete el cable ahí y lo presiona y ya se queda agarrado. Compré un par de ellos para usarlo. Para tenerlo por ahí para usarlo cuando necesite. Y a veces quiero. No, si no quiero dar en un proyecto, pues quiero poder abrirlo, desalmarlo, armarlo. Entonces me compré uno simple así, de uno a uno. Estos son de uno a dos. Voy a ponerlo por ahí. queda abierto. Y estos son. Uh, sí, uno, es decir, de 1 a 2, también había de 1 a 1, pero no me, no me encontré necesario cuando sea así, pues, casi nunca dejo un cable así subexpuesto. Vamos ya, ya vamos a vez con cosas más pequeñas. Esto es, es una cosa que adentro que se ve en una. Ah, entonces, son un eh, es solamente si es esto es para una pila que quiero utilizar. estos son Sí, son usb-c pero nada más de 4 de cuatro atrás que son alimentación y los cable de datos claro, alimentación a 5 voltios esto no se pueden configurar para que dé más de 5 y, y, y busqué el precio decir, precio cantidad, cuánto eran me salía mejor y compré eso entonces ah, yo, sé, yo sé. esto sí, vos dame cuenta estos pues. unos los unos marcadores para metal a veces siempre tengo, si quiero marcar algún metal, no, me que no. si no hay metales que son negros o, o oscuros No puedo marcarlo, entonces con esto puedo hacer una marca y se queda No venía, no, si no podía comprar uno, venían en un pares de 3 y esto me salió como en 3 dólares, creo que fue y me compramos uno aquí que me salían en 9 yo dije, mira, me, comp me lo compro en 3 y quedó en un mes llega, que no, no, no es para usarlo internamente, sino cuando esto, esto no sé qué es Dice que es algo, bueno, es algo pequeño porque tiene un base pequeño, pero exactamente qué es, no sé. Ah, entonces los conectores. Que yo en su, en su momento me compré 60 T conectores T60, sí. 60 conectores T60, y esos, estos son T30. ¿De la marca? Quita, sí, T30. Ah, XT30. Esto también es para cuando necesite usarlo así como tenía poco casi no lo estaba usando Usaba muy muy esporádico. Y así puedo usarlo para... Si no me recuerdo exactamente en qué potencia se manejan estos Es decir potencia, creo que sí amperaje Y voltaje Y watts Es la potencia se mide en watts, pero... Me entiendes de, de cuánta, cuánta operas y voltaje soporta es Que es lo watt total que puede soportar Seguimos si lo mirara con el celular antes de abrir, lo supiera que es. Pero, un ¿no? tipo de. está buscando en el celular, ¿no? todo lo que compré. Como si puede imaginar también, todo esto me lo compré en el OSL12. Antes son disipadores para. Es decir, cuando yo le con 10 Ampel a los módulos portátiles, se calientan los. los ¿Cómo se dice los transist transistores no, los mods se calientan. Entonces, entonces, si para eso son para esos mods, cuando, quieras, cuando le, le quieras sacar el disamper, pues ya me quedan tres cosas. Vamos a poner aquí para ahí, no tienen que recoger, a donde están todos. Ah, esta es que me quedas es una lámpara. Y el que hizo el proyecto usó estos conectores. Eh? No fueron, no compré estos azules y unos uno rojos. Estos son de los que prenden luz adentro. Que lo voy a abrir, lo voy a modificar para que funcionen a 5 voltios. Cinco, creo, o a 3 porque era con pilas que las el proyecto entonces... es que prenda la luz, hace voltaje para que se pueda ver de noche cuando te apagas es decir, que funcione en inverso, cuando la luz encendida esto está apagado, y cuando la luz apagada eso se encienda para encontrarlo rápido a la lámpara tipo la lámpara se puede conectar a pila o ponerlo de la luz entonces yo me voy a hacer la versión a pilas, esto está suelto no está ni en una bolsa sí, la lámpara que yo me hice en la sala no, si no tiene un conector externo Entonces, de, de, le va a tirar una foto Entonces, este conector es para ponérselo Y así puedo poner una batería interna Y usar un, el caldeador Es decir, esta batería Creo que aquí en la mesa tengo uno es decir, ah, aquí tengo un macho Nada. Este conector Tiene uno de estos, entonces yo puedo En el agujero que tiene, hacer un poco más grande Y roscar esto, para que solamente salga Y se vea más estético Y ya que estaba, me compré un palma para usarlo en otros proyecto ah, y este es cargo yo estaba usando para cargar las pilas que vienen de dos de antes que se calienta mucho en verdad yo lo compré fue para desarmarlo Entonces, si eso es eso que deberían a ver dos tipos que aquí está el otro este es el otro tipo de sobresales más no eso es o oh, está sí. aquí lo que es. Ah, es una placa para para ¿Cómo se dice? Se eh, me hace el nombre ahora mismo. Para alimentar el celda individual, está Normalmente, este tipo de fuente no sé, no, no sé, sino que para encontrar la conmutada son muy difíciles. Esto es una conmutada. Si el, mo, el módulo aquí que está no se calienta, sino por medio de eh, oscilaciones en la frecuencia y la bobina de choque, es eh, que, eh, que mantiene el voltaje estable y controla la corriente que pueden manejar. No como los otros, que son lineales entonces se calientan Y te puedes soportar hasta 3 ampel Ahí está Ahí te dije si, si Separa celda normales ¿eh? 4.2 Y si son celda Creo que la nueva de pol, eh, polivio, no De cristal algo así, no me acuerdo la misma ¿Cristales? ¿Qué se llama? Creo que ya se está todo no me queda Yo había recogido todo y cuando estaba recogiendo me que me faltó este Este, bueno ya como había recogido todo y ya había visto la mía Y así que son una luz que me sacaban por abrir Y luces son para, para ponerme en el patio Pero yo solamente quiero las luces Que son 300 y pico de luces de, de este tipo ¿Qué me pilla esto? Pero son 300 luces En fin También me amaré que hay aquí adentro Y haré el proyecto que voy a hacer con ella Me queda ah. alguna que otra cosa Ah, también mi regalo de navidad Que eso lo veremos creo que el 25 Si, sí, el 25 es domingo El 25 subiré el video De abriendo, eso sí Eso yo lo... Lo saqué y vi, y vi que llegaron, ¿no verdad? Lo cerré, no lo he configurado, no le he puesto la mano. más lo abrí, miré que todo estaba bien. Lo cerré y esperemos. Y ya me compré el papel, además me falta envolverlo para hacerlo. Esos eso son mi regalo, entonces el 25 lo abriré, lo encenderé y lo probaré. Y, y subiré dos videos, uno... No, lo abriré, sí. Lo cogeré todos. Lo traeré a la mesa. No, lo iré a la sala y lo abriré allá. Y diré que qué es cada cosa. Y por qué... Lo compré y para qué. Entonces, eso es todo. Creo que alguna otra cosa me falta y puede que llegue en la semana, puede que no. Antes de video si no llega, hasta aquí será todo. Gracias por ver el video. y no olviden suscribirse.